Buenos días, ¿cómo están? Ahora hay que voltear para todos lados, ¿verdad? Le voy a pedir que se ponga en pie tantito, vamos a estirarnos un poquito. Estírese un poquito, por favor, porque vamos a durar como tres horas más. De aproveche. Los que están en los carros, sálgase tantito, ¿verdad? Y a un lado del carro. ¿Cómo están todos? ¿Cómo la pasaron? Bien, bien. Qué bueno. No se alcanzó a estirar, ¿sí se bañó? ¿Le da pena por el vecino o qué? ¿Se puso desodorante? A ver, quiero ver que con libertad levanta las manos y dice, sí me puse desodorante, sí me he bañado últimamente. <risa> últimamente, dije, ok. Si levanta las manos, no se preocupe, no, no, no hay término de tiempo, no está diciendo mentiras, ok. Últimamente puede, es relativo, como puede ser el mes pasado, puede ser este mes. ¿Ok? Depende de cómo lo veamos. Bien, uh, le voy a pedir que busque en su Biblia Lucas capítulo 2, verso 14. Lucas capítulo 2, verso 14. dice la escritura de esta manera ¿cómo dice? otra vez juntos, una, dos, tres bien, hay una expresión que está ahí Vamos a estar un momentito parados para descansar un poco de las sillas, ¿ok? Que dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra qué, paz y qué más? Buena y buena voluntad para con los hombres. Observe, para esto vino el hijo, para esto vino el niño, para traer buena voluntad. Para traer qué? Ahora vaya a Segunda de Crónicas capítulo 20 20 capítulo 20 verso 20 Segunda de Crónicas capítulo 20 verso 20 Este es un verso un poquito largo Nos interesa sobre todo la parte final del verso ¿Ok? Vamos a leerlo al unísono otra vez Una, dos tres Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis qué? Y luego creed a sus profetas y seréis. Seréis qué? Mire, mucha gente piensa que la palabra prosperar significa siempre la idea de ser más rico, uh, tener mucho más bienes materiales, etcétera, etcétera. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que la gente generalmente piensa. Lo asocia con bienes materiales, con bienes terrenales. Ahora, sabiendo bien que nuestro Dios no es un Dios de la tierra, sino es un Dios de los cielos y de la tierra, ¿ok? ¿Usted cree que a Dios lo que le interesa es solamente prosperar al hombre en bienes materiales? Hola. No. Ahora, ¿qué dice Tercera de Juan, capítulo, bueno, capítulo 1, verso 2? Porque no tiene más que un capítulo. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. No hay más que un capítulo, no hay pierde ahí. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Observen, ahí está la palabra prosperar y la palabra prosperar está asociado a una restauración en nuestra vida en todas las que, en todas las que, todas las cosas y qué son las cosas en la escritura, las revelaciones, ok y luego dice así como prospera tu alma, es decir todo está relacionado a una prosperidad del alma ¿Estamos comprendiendo? Es decir, a final de cuentas, todo está relacionado con una prosperidad espiritual, más bien. Y depende de esa prosperidad espiritual para que usted y yo tengamos una restauración, ¿verdad? En todas las cosas, en todas las revelaciones en nuestra vida. ¿Ok? Así es que cuando el niño vino, fíjese bien, dice, y buena voluntad para con los que hombres, ok, yo quiero llevarle a este punto en este momento antes de sentarnos, no se me desespere, es para que descanse tantito, ok. Hace unas tres semanas estuvimos en los mochis en un congreso, ok, y yo quiero decirle que ahí estaban sus pastores por cierto, y el señor nos dio una palabra, y la palabra que él nos dio a través de uno de sus profetas fue declara el año 2022 el año de la buena voluntad de Jehová ¿el año de la qué? yo quiero hablarle en esta tarde mañana, sí, mañana todavía ¿verdad? Uh, acerca de este año de la buena voluntad de Jehová porque 2022, fíjese bien lo creo completamente, creed a Jehová vuestro Dios, dice estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis, ¿qué dice? Prosperados, yo creo que el ministerio profético existe, es real y Dios lo utiliza, yo he estado viendo cómo en nuestra comunidad, en nuestra congregación, ese ministerio profético se levantó un día y así ha venido siendo pues prosperado, ¿ok?, y Dios lo ha utilizado de una manera tremenda, tremenda no solamente en los mochis, sino en el país, en el extranjero. Dios lo ha estado utilizando tremendamente. Y el Señor nos dio esta palabra, Le, declaren 2022 el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos lo creen? A ver, 2022, el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, no se le olvide que para eso vino el Hijo, para traer buena voluntad para con los hombres. Hay que entender de qué se trata esto de la buena voluntad de Jehová. Porque no quiero también, ¿verdad? Y yo creo que tampoco Dios quiere, que cuando decimos buena voluntad de Jehová, ah, todo va a estar bonito y bueno. ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque el hombre luego agarra ese, esa coyuntura, ¿verdad? Y por ahí se va. Y dijeron que la buena voluntad dije, va, ¿verdad? Pues todo debía de ser bueno y a mí me ha ido de la patada. Bueno, yo quiero decirle que a final de cuentas todo lo que Dios hace es bueno. Porque en esencia Él es bueno. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Todo es para bien. ¿Dice la escritura eso sí o no? Romanos 8:28, que todas las cosas, todas las qué? Todas las revelaciones, ¿verdad? Y las cosas ayudan a bien, ¿qué dice? A los que a Dios aman. Ok, vamos a orar y luego nos sentamos. Padre, te damos muchísimas gracias porque nos permites esta mañana hablar de tu palabra. Guíanos con tu voz en el nombre de Jesús y ayúdanos a entender qué implica o qué significa el año de la buena voluntad de Jehová. Esto que has dicho que declaremos, y en tu nombre lo hemos declarado y lo hemos creído. Ahora ayúdanos a entenderlo, Señor, en el nombre de Jesús, y establece tu paz en este lugar, en cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Tome asiento, por favor. Ahora sí, ¿ya descansó de la silla, y la silla se descansó de usted. Ok. Vayamos a Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2. Isaías 61, versos 1 y 2. Bueno, voy a abrir la Biblia yo porque... Y dice la Escritura de esta manera...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 A todos los enlutados. Muy bien. Ahora, déjeme decirle una cosa. En estos dos versículos está una declaración inspirada por Dios en la persona de un profeta. Ok. Amos 3:7. No vaya él. Dice la escritura que el Señor no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ok. Es decir los primeros en escuchar cuál va a ser todo plan que el Señor ha de hacer son los profetas ¿cuántos estamos entendiendo? ok eso dice Amos 3.7 no hará nada dice el Señor ok nada ¿y cuánto es nada? nada ok ninguna cosa sin que revele su secreto a sus siervos ¿qué? los profetas. Ahora, el primero a quien se le reveló esto de la buena voluntad es a Isaías, un profeta. ¿Ok? Ahora, déjeme decirle algo. Cuando hablamos de la buena voluntad, por supuesto estamos hablando de la voluntad de Dios. Déjeme decirle que la voluntad de Dios no es una sola. Son cuatro. Yo generalmente he escuchado que la voluntad de Dios es una y que de buena, ¿verdad? Es agradable, es perfecta y hasta ahí. Pero yo quiero decirle que la voluntad de Dios tiene cuatro fases, cuatro etapas. Es una cuadratura en realidad. Romanos 12, verso 2, dice la escritura de esta manera. Vamos a Romanos 12, verso 2. Samuel, ¿me ayudas con una lectura y micrófono? Romanos 12, verso 2. La escritura dice lo siguiente. Por favor. Gozosos en la esperanza, sufridos. 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, este versículo nos está mostrando tres de las fases de la voluntad de Dios. ¿Cuántas? Observe, la voluntad de Dios empieza por ser buena, después es agradable, después es perfecta, va ascendiendo, va creciendo ¿ok? quien quiere vivir en la voluntad de Dios empieza por vivir en la buena voluntad de Dios o la buena voluntad de Jehová ¿cuántos estamos ahí? la voluntad de Dios tiene inclusive una cuarta etapa esta está en Efesios capítulo 1 verso 9 Efesios capítulo 1 verso 9 la escritura dice en Efesios 1, 9, dándonos lo siguiente. A, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La cuarta fase de la voluntad de Dios se llama voluntad en misterio. ¿Cómo se llama? Voluntad, voluntad en misterio. Entonces, la voluntad de Dios empieza por ser buena por ser agradable, por ser perfecta y finalmente alcanza su voluntad en misterio, ¿ok? Entonces fíjese bien, cuatro son las etapas de la voluntad de Dios y el Señor está diciéndonos, ¿verdad? Que este año 2022 es el año de la buena voluntad de Jehová. Muchas cosas tuvieron que haber pasado para poder llegar a algo como esto, quiero decirlo, ¿ok? Ahora, el primero le decía que declaró esto fue Isaías. ¿Cómo empieza Isaías, Samuel? En Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los convertidos. Hasta, hasta ahí, Samuel primero. Fíjese bien cómo dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. ¿Ok? Ahora, Isaías, si usted lo ve así directamente, parece estar hablando de sí mismo. Pero en realidad no está hablando de sí mismo. En quien se cumpliría esta buena voluntad sería en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que leíamos hace un momento en Lucas 2.14, ¿verdad? Como el ángel del Señor, ¿verdad? Declaró a los pastores, que en realidad eran profetas, ¿ok? que esto que leímos, perdón, en Lucas 2.14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz y buena voluntad, ¿qué? Para con los hombres. Observe, el Hijo de Dios vino a traer el inicio, el principio de la voluntad de Dios para con todos los hombres. Es decir, la buena voluntad de de Jehová, y todo se inicia, cuando hay alguien que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? De este lado que estaba volteando, nomás cuatro manos levantaron la mano, ¿a qué viene usted? ¿Eh? Yo quiero decirle que el hecho de ser cristiano es con el propósito de que usted y yo hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas y sobre la tierra, a ver, de este lado, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Ah, sí, pues ya, ya que dije, todos levantan la mano. Para ganarles a los de acá, ¿verdad? Ok, todo inicia con la buena voluntad de Jehová. El Hijo de Dios vino para eso, para enseñarnos la buena voluntad de Jehová. ¿Ok? Ahora, tomen en cuenta esto y ubíquese históricamente, ¿ok?, el Hijo de Dios vino para traer la buena voluntad de Jehová para con los hombres. ¿ok? Eso quiere decir que todo lo anterior, Luis, todo lo anterior al Hijo, ¿qué es? ¿Está dentro de la buena voluntad a final de cuentas? Eso es algo para pensarlo y preguntarse si el pueblo de Dios estaba haciendo la buena voluntad de Dios ¿ok? antes de que el hijo viniese y yo quiero decirle que el pueblo de Dios no estaba haciendo en lo general no en lo particular hubo muchos hombres que realmente entendieron lo que era la voluntad de Dios y caminaron en ella ¿ok? pero en lo general todo el pueblo de Dios no estaba haciendo la buena voluntad de Dios veamos qué dice Mateo capítulo 4 verso 16 para darnos cuenta o una idea de cómo encontró Jesús al pueblo de Dios cuando él llegó ok cómo encontró Jesús al pueblo de Dios cuando él llegó y empezó a ministrar capítulo 4 de Mateo verso 16 y 17 el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz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 Si no, no vamos a hacer la voluntad de Dios, seguiremos haciendo nuestra voluntad, ¿ok? Pero si yo estoy buscando hacer la voluntad de Dios, quiere decir que quiero que Él reine en mi vida, ¿ok? Que Él gobierne en mi vida, ¿ok? Y esto empieza por hacer la buena voluntad de Dios, después agradable, perfecta y luego el misterio. ¿ok? Ahora, cuando Jesús llega y empieza su ministerio, ¿cómo está el pueblo? Dice el verso 16, en tinieblas Y en región de sombra De muerte Entonces no están haciendo la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios Empieza por ser buena ¿Por ser qué? Agradable. Buena Y luego agradable y etcétera, ¿Ok? Entonces el estado espiritual Al tiempo que Jesús llega En lo general ¿Verdad? No es bueno y viene Jesús a traer luz, dice, ¿cómo dice otra vez el verso 16? El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice? Vio, Vio gran, luz. gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz le resplandeció. Entonces quiere decir que ellos estaban no solo en tinieblas, sino también muertos espiritualmente. ¿Verdad? porque dice a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció quiere decir que estaban en una región espiritual en una dimensión espiritual espiritual de muerte así estaban y vino la luz para hacer una transformación para hacer un cambio ¿ok? ¿cuántos están ahí? ahora eso es realmente como estaba el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús y por eso viene Jesús para transformar todo eso Para cambiar todo eso Ese es el asunto Ok Ahora Veamos lo que dice el verso 61 Uno dice Isaías otra vez Sobre todo al principio Dice El espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar Hasta ahí Samuel Porque me ungió ¿Qué? Jehová porque me qué? Me ungió, me ungió Jehová. Déjenme decirle primero, para poder entender lo que es la buena voluntad de Dios, ¿ok? ¿Qué es en todo caso el ser o el estar ungido? ¿Ok? Porque muchos asocian el estar ungido o tener unción con tumbar un montón de gente. Y dicen, ¿qué unción tan tremenda tiene? ¿Ok? déjeme decirle lo que la escritura dice no lo que los hombres piensan vayamos a primera de Juan capítulo 2 versos 20 y 21 primera de Juan capítulo 2 versos 20 y 21 ponga mucha atención ojalá que tenga también una pantalla frente a usted para que vea el verso y qué dice primera de Juan 2 20 y 21 pero vosotros tenéis la unción del santo observen Obser vosotros tenéis qué cosa la unción del santo Cuando dice un gil, es porque en realidad está hablando de la unción ¿Ok? ¿Y qué dice más? Y conocéis todas las cosas Tener la unción significa tener el conocimiento Eso es tener la unción Dice, ¿otra vez Samuel? Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas Observen vosotros tenéis la unción del santo y conocéis, ¿qué dice? Todas las cosas. Tener la unción es tener el conocimiento. Todavía el verso 21 lo reafirma o lo confirma. En otras formas y palabras, pero lo reafirma y confirma. ¿Qué dice el verso 21? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ya vieron? No os he escrito, dice como si ignoraseis la verdad. La ignorancia es lo contrario al conocimiento. ¿Ok? Entonces Juan está diciendo que no les está escribiendo, ¿verdad? O no nos está escribiendo como si ignorásemos la verdad, sino porque la conocemos, dice. Entonces, en ese verso Juan está afirmando o reafirmando más bien que la unción tiene que ver con el qué? Conocimiento. ¿Con el qué? Conocimiento, Ahora, ¿por qué, en todo caso, Isaías empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová? ¿Ok? Es decir, porque Jehová me dio el conocimiento, en otras palabras. ¿Ok? Ahora, no es que Jehová le haya dado el conocimiento a Isaías, en realidad estaba hablando él proféticamente de algo. O de un hecho que sucedería en el futuro y este hecho es el nacimiento del hijo el que vendría a traer buena voluntad para con los hombres, ahora por qué el señor le ha dado el conocimiento al hijo la escritura dice claramente el por qué Jesús significa Dios salva el señor salva en realidad lo que el señor está buscando al traer el hijo es Traernos el conocimiento de su salvación o de nuestra salvación en todo caso ¿Cuántos están ahí? Eso es el asunto Traer el conocimiento de su salvación De cómo es la salvación de Dios La salvación de Dios requiere un conocimiento mis amados Por eso es que Juan está diciendo no se ha escrito como si ignoraseis la verdad ¿Ok? Porque se requiere de un conocimiento no de una mano levantada y un posterior desconocimiento o ignorancia No, no es eso la salvación La salvación requiere de un conocimiento de Dios Tanto que la escritura dice en Juan 17.3 esto Vean lo que dice Juan 17.3 ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo, a quien has enviado ¿Qué es la vida eterna? Levantar la mano y decir, "Ya, te puedes descansar a gusto, vive tu vida como quieras. El día que te mueras te van a hacer un servicio, van a decir, qué bien y qué bonito era este hombre. Y qué agradable era su vida, escondiendo todos los detalles oscuros, ¿verdad? De toda nuestra vida, ¿por qué? Porque estamos muertos, ¿verdad? Y porque hay que decir las cosas bonitas de lo que hicimos. Aunque en la realidad hayamos vivido una vida atroz. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? No, no se trata de eso. La Escritura dice claramente que la salvación de Dios requiere un conocimiento. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que dice? A quien has enviado. Tenemos que conocer a Dios y enseguida, fíjese bien, del conocimiento de Dios emana también el conocimiento del Hijo. Otra razón del por qué...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 ¿Y las has revelado a los niños? Sí, padre, porque así te agradó. Sigue con el 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre. Observe, todas las cosas me fueron, ¿qué dice? ¿Entregadas por, por, ¿por quién? Por mi padre. ¿A quién se le entregaron todas las cosas? Ahora, ¿usted cree que se le entregó el micrófono, el soporte del micrófono, el bote de agua, la bocina...? Cuando dice la escritura todas las cosas está significando, todas las revelaciones le fueron entregadas por el Padre al Hijo. Viene el Hijo a la tierra y Él es la revelación viva del Señor. Sus palabras traen revelación, sus palabras tienen revelación. Ahora, dice la escritura, continuando, en el 22, Samuel. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué dice? Entonces toda revelación proviene del Hijo. Y por eso la unción o el conocimiento se le dio al Hijo. Y el Hijo se la da a quien Él se la quiere ¿qué? revelar. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso es que el verso está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Ok? Es decir, porque el Señor, el Altísimo, le dio el conocimiento al Hijo, a través del Padre, ¿verdad? Para que en todo caso, fíjese bien, Él se la diera en la tierra a quien Él quisiera. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, por eso es que el versículo empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Es decir a él se le dio todo el conocimiento y este conocimiento puede llegar a nosotros si creemos en el hijo si creemos que y que en él podríamos tener y él nos puede revelar todas las cosas para llegar precisamente a conocer a Dios y al mismo hijo lo cual es vida eterna ¿cuántos están ahí? otro versículo que habla acerca de la salvación que está en el hijo de Dios o en Dios mismo Es segunda de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4 ¿Tú? Segunda de Timoteo no Primera de Timoteo perdón Capítulo 2 versos 3 y 4 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Observen. ¿Cómo empieza el verso 3? Porque esto es bueno. ¿Porque esto es qué? Y después. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo empieza siendo? Buena. ¿Y después? Agradable. ¿Ya lo vio? Ahora dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El cual quiere. ¿Qué? A ver Samuel, ayúdanos Que, todos, que los hombres... todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y vengan a qué? ¿Ya lo vio? Vengan al conocimiento y el conocimiento está en el Hijo, la unción está en el Hijo. Entonces nosotros tenemos que buscar conocer al Hijo. En Él está la revelación de todo. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Y él le da esa revelación o unción a quien él se la quiera revelar. Esto es parte de comenzar a entender que es el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, veamos lo siguiente también. Para poder establecer el año de la buena voluntad de Jehová, Isaías está hablando de siete pasos. ¿ok? Siete pasos. Vayamos de nuevo a Isaías capítulo 61, pero ahora a partir del verso, no, en el uno mismo, ahí empieza. Porque me ungió Jehová y después, ¿qué dice Samuel? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Espérate, ese es el paso número uno. ¿Sigue? A vendar a los quebrantados de corazón. Paso número dos. A publicar libertad a los cautivos. Paso número tres. Y a los presos a apertura de cárcel. Paso número 4 A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Paso número 5 Y el día de venganza del Dios nuestro. Paso número 6 A consolar a todos los enlutados. Paso número 7 ¿Cómo termina? esta proclamación y esta operación del Señor, porque quiero decirle que toda operación del Señor tiene siete pasos. E Isaías está claramente diciendo cuáles son esos siete pasos. Ahora, ¿cómo termina toda la operación? ¿Cuál es la séptima parte o séptima fase de esa operación? Samuel. A consolar a todos los enlutados. ¿A consolar a qué? ¿A consolar a qué? El propósito de esto es consolar a todos los enlutados, finalmente. ¿Ok? Hay seis operaciones previas para terminar en una más. Consolar todos los enlutados. A ver, todo el mundo diga, a consolar a todos los enlutados. Ahí termina el propósito, ¿verdad?, total y general de ese año de la buena voluntad de Jehová. Observe que en el quinto paso es cuando se declara la buena voluntad de Jehová, ¿verdad? Todavía dice en el sexto, el día de venganza del Dios nuestro. Y en el séptimo, a consolar a todos los enlutados. ¿Ok? Ahora, cuando el Señor está diciendo a consolar a todos los enlutados, ¿usted cree que viene a consolar a todos los que murieron, por ejemplo, por el COVID? No todos tuvimos familiares que murieran por COVID. Algunos sí. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que viene a consolar a todos los enlutados? Si alguien está de luto es porque alguien está muerto. porque alguien qué? Murió. Ahora dice a consolar a todos los enlutados. Escúcheme. Vamos por favor a Romanos capítulo 7, versos 1 al 3. Romanos 7, versos 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Espérame tantito, hermano. deja ver que todos tengan un poquito más de tiempo y lo encuentren. Romanos 7, versos 1 al 3. La escritura dice, ahora sí, lo siguiente. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues ¿Acaso ahora... qué? Ignoráis. Observe, a Dios no le agrada para nada, ¿qué cosa? La ignorancia. La ignorancia. Él quiere el conocimiento El Hijo de Dios vino a traer La unción, en él estaba La unción que traía él Conocimiento Ok, ahora ¿qué dice Pues hablo con los que Conocen la ley, ahí está otra vez Pues hablo con Los que que, conocen La ley Ahora, si conocen la ley Pues Al menos En cuanto a la ley hay un conocimiento ok pero Pablo está hablando fíjese bien de una ignorancia que tienen los que conocen la ley ok ¿cuántos me están comprendiendo? ¿acaso ignoráis hermanos? y le quiero recordar que todo aquel que es hermano dice Mateo 12 50 es el que busca hacer la voluntad de Dios porque Jesús dijo un día esos son mi padre, mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces Pablo está buscando a aquellos, o está hablando con aquellos, fíjese bien, que en todo caso, quieren hacer la voluntad de Dios, y esta empieza por la buena voluntad de Jehová. Y les dice, ustedes conocen la ley, pero hay algo que ignoran. ¿Ok? Y si ignoran esto, pues a final de cuentas hay una parte que conocemos, pero hay otra parte que no conocemos, como quien dice. Y Pablo está tratando de explicar cuál es esa parte que no conocemos. ¿Ok? Vámonos al verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras... Te voy a interrumpir otra vez, Samuel. En este momento, permití que Samuel leyera esa parte porque Pablo introduce... Una parábola del matrimonio para hacer entender cuál es la parte que en todo caso aquellos hermanos ¿ok? que conocen la ley pero ignoran otra parte. Y de esa otra parte es de la cual Pablo quiere hablar. De la parte que se ignora. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pablo también estaba entendiendo que a Dios no le agrada para nada la ignorancia sino lo que él está buscando como apóstol es que haya un conocimiento de Dios y de su Hijo, para que en todo caso todos podamos acceder a vida eterna. ¿Estamos comprendiendo? ¿Lado derecho y lado izquierdo? Muy bien, gloria a Dios. Ahora, ¿vuelves a leer el verso 2? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Observe, hay una mujer que está casada, ok, con un marido, y dice: Ella, esa mujer, está casada con este marido mientras este viva. Ahora, ese marido al cual está sujeto es la ley. ¿Es qué cosa? La ley. La ley. Ok, pero dice: Mientras este vive. Ok, ¿qué pasa? Continuando, Samuel. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pero si el marido muere, ¿qué dice? Ella queda libre de la ley del marido. Entonces este primer marido en todo caso se llama ley. ¿Cómo se llama? Rey. Y déjeme decirle algo más. Recuerde que la iglesia es un simbolismo de la mujer o la mujer es un simbolismo de la iglesia entonces cuando está hablando de esta mujer está hablando de su iglesia ok que en todo caso tuvo un primer marido llamado ley pero este primer marido puede morir Pablo está abriendo la posibilidad de que puede morir dice pero si el marido muere ¿cuántos estamos comprendiendo? eso quiere decir que existe la posibilidad en todos aquellos que un día nos acercamos al Señor y primero vivimos bajo la ley porque cuando usted y yo nos acercamos al Señor déjeme decirle que lo primero que hicimos es no conocíamos para nada la Biblia algunos puede que la hayan conocido que la hayan leído antes ok están ahí y lo primero que busquemos es qué dice la letra qué dice la escritura Conocer todos los escritos, historias, verdad, profecías que están en ella, escritas a la letra. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, Pablo está diciendo, pero si el marido muere, ¿qué puede pasar? Dice el verso 3. Ya terminamos el 2, ¿verdad? Sí. Así que, si en otra vida del marido se uniere a otro varón, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Está diciendo esto. Fíjese bien, primero cuando usted y yo llegamos al Señor Lo que el Señor busca es que conocemos la letra Lo escrito en esta Biblia, en su Biblia y la mía ¿Ok? Eso es lo primero que debemos de hacer Haz de cuenta que nos vamos a casar con la ley Ese va a ser nuestro marido Pero ese marido debe durar solamente un tiempo En nuestra vida ¿Por qué? Porque Dios no es solamente lo que usted y yo leemos en esta Biblia. Dios es más grande todavía y más profundo que lo que usted y yo leemos en esta escritura. ¿Cuántos me están comprendiendo? A mí me pasó que siendo de determinada denominación, ¿ok? Por muchos años, un día, después de recorrer casi todos los puestos en la iglesia, ¿ok? Y esto no porque yo hubiera querido, sino porque los que yo tuve como pastores me iban moviendo de un lugar a otro, y ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer esto otro, ahora vas a hacer esto otro, ahora vas a hacer esto otro. Y llegó un punto donde le decía al Señor, "Señor, ¿y esto ya es todo?" Eso eres tú lo que está escrito aquí. Pues ya lo estuve enseñando por años y años y años y ya eso es todo. Y entonces el Señor nos comenzó a mostrar que Él era más que esto que está aquí escrito. ¿Por qué cree que el Hijo tiene, fue enviado para traer la revelación de todas las cosas o el conocimiento de todas las cosas? ¿Cuánto estamos comprendiendo? Porque aún lo escrito en el tiempo de Jesús, fíjese bien, lo único que había traído al pueblo eran tinieblas y muerte ¿cuánto estamos comprendiendo? entonces ¿qué trae lo escrito? ¿qué trae lo que en todo caso aquel que se dedica a buscar solamente lo escrito, ¿qué trae en nuestras vidas? tinieblas letra y muerte y la escritura dice inclusive que la letra Mata. Entonces, si usted y yo nada más estamos en la letra, ¿qué va a pasar con nosotros? A final de cuentas, vamos a estar muertos espiritualmente. ¿Ok? Entonces, por eso el Señor envía al Hijo para que Él traiga el conocimiento de todas las cosas. A través de la letra, nosotros podamos llegar al conocimiento de todas las cosas. ¿Estamos comprendiendo? Ahora. Continuemos con el verso de Romanos 7, verso 3. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Observe, el Señor está diciendo al principio de este versículo. Que la mujer debe estar casada con esa ley, ¿verdad? Y que no puede casarse en vida de este marido, primer marido no puede casarse con otro porque si no va a ser declarada como adúltera entonces toda persona que llega al señor debe buscar primero la letra por supuesto pero no se le olvide que en estos versos dos veces Pablo dice pero si el marido muere ok es decir si sucede esto entonces ella Ahora sí, tiene derecho a casarse con otro marido. ¿Y quién cree usted que es el otro marido? El Cristo. Y entonces a través del Cristo, tener acceso a todas las cosas. A la revelación. ¿A la revelación de qué? De todas las cosas. Es decir, al conocimiento. A ver, ¿cuántos me están comprendiendo en esto? ¿Sí lo estamos entendiendo? Para eso vino el Hijo, mi amado. ¿Okay? para llevarnos fíjese bien de un tiempo de tinieblas a un tiempo de conocimiento de Dios y poder tener en él ahora sí vida eterna, Ok, para eso vino el hijo y por eso él es el centro de todas las cosas, porque a través de él viene el conocimiento la revelación de todas las cosas, estamos comprendiendo todos entonces la iglesia debe pasar de un primer estadio espiritual llamado ley a un segundo estadio espiritual llamado Cristo. Y ahora sí, vivir en Cristo. ¿Vivir en qué? Cristo. Y vivir en Cristo, quiero decirle, significa vivir en el Espíritu. ¿Vivir en qué? En el, en el Espíritu. Y si vivir en Cristo significa vivir en el Espíritu, quiere decir que atrás quedó algo llamado carne. ¿Llamado qué? Sí. Lo que el Señor quiere llevarnos, fíjese bien, es de la carne con la que empezamos y con la que llegamos a Cristo, a vivir en el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu quiere decir que busca las cosas del Espíritu y le da primordialidad a ellas todo el tiempo. ¿Nos comprendemos? Ellas son lo más importante en nuestra vida. Y de ahí emana todo lo demás. Por eso Jesús mismo dijo un día, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y todas las demás cosas, bueno, todas las de, todas las cosas o serán que Añadidas. Entonces el que vive en el Espíritu busca primero, ¿verdad? El reino de Dios. Y si busca primero el reino de Dios, ya no busca su voluntad. Busca lo que el rey dice primero ¿Cuántos se están comprendiendo? Y ahí es donde entra, fíjese bien La buena voluntad de Jehová En todo caso, ¿qué quiere decir la buena voluntad de Jehová? Le llevo en este momento a Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 Y vea esto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 y que no nomás obedecen cuando el pastor está, sino también cuando no está. Estamos comprendiendo que hay obediencia continua en sus vidas. Dice, ocúpense, ¿qué dice? En de su salvación, salvación ¿con, ¿con qué? Con temor y temblor. Ok, mire, si la salvación fuese nada más levantar la mano, entonces Pablo no diría, ocúpense de su salvación. Ok. Ahora, ¿qué más dice enseguida? Verso 3. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por su qué? Entonces, fíjese bien. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, ¿por su qué? Ándele. Eso quiere decir que aquellos que deciden dejar su carne para vivir en el Espíritu, Dios ha de producir en ellos, no solamente el querer vivir en el Espíritu, sino también el hacer, por su qué, buena voluntad. ¿Sabe qué marca 2022 para nosotros? Casi dos años el Señor utilizó ese tiempo para sacudir a la humanidad y la sigue sacudiendo. ¿Ok? Cuando la Biblia está diciendo en Filipenses 2.12 Está hablando, fíjese bien De que nos ocupemos de nuestra salvación Con temor y con temblor Con dos cosas En realidad son dos espíritus Gracia. El temor de Jehová Y el temblor de Jehová Y el temblor de Jehová A ver, ¿qué pasa cuando tiembla? Hay un qué? Sacudimiento Sabe para qué vino la pandemia? Para sacudirnos. Ahora, si usted y yo después de año nueve meses que hemos vivido de pandemia no entendemos todavía este sacudimiento, cuidado, mi amado. Este sacudimiento vino para que usted y yo entendiésemos que no debemos de poner nuestra confianza en las cosas de la tierra. A toda la humanidad fue sacudida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Que nuestra confianza debe estar puesta en Él y que lo primero en nuestra vida debe ser Él. Ahora, si no entendemos, entonces yo no sé qué más tendría que utilizar Dios para hacernos comprender esas cosas. ¿Cuántas empresas dejaron de existir? ¿Cuántos trabajos o empleos se perdieron? ¿Verdad? muchos movimientos, ahorita mismo fíjese bien, estamos siendo sacudidos en este lugar, antes ustedes se reunían ahí, ¿por qué no se reúnen ahí? por causa de la pandemia, por causa de la sacudida ahora, vi que por un tiempo todos se reunían allá, y ahora los pastores están llamando, ¿verdad? a que volvamos acá pero no, veo que no estamos volviendo allá, estamos volviendo primero acá ¿cuándo estamos comprendiendo? ¿se fija cómo han cambiado cosas? A eso me quiero enfocar Para que usted y yo no pongamos Nuestra confianza en las cosas terrenales Sino que nuestra confianza esté puesta en Él ¿Sabe qué significa El año de la buena voluntad de Jehová? Primero quiero decirle algo ¿A quién le reveló Lo del año de la buena voluntad de Jehová? El Señor Primero que a nadie ¿A quién? A Isaías ¿A quién? ¿Sabe usted que Isaías quiere decir salvación de Jehová? Número uno Número dos Isaías no estaba hablando de él mismo Cuando él dijo en el 61.1 El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí No estaba hablando de él Estaba hablando del Hijo porque me envió Jehová dice ok y no está hablando de él de que él fuese enviado a eso no está hablando de otra persona en realidad Isaías y fíjese lo bueno que es Dios a ver todo el mundo diga Dios es, bueno. Dios es bueno Isaías tuvo un envío a la tierra muy diferente a lo que está diciendo esta profecía Veamos lo que dice Isaías 61 versos 8 y 9 y 10. ¿Para qué envió Dios a la tierra a Isaías? En Por, los versículos 8, 9 y 10 del capítulo, ¿qué te dije, Samuel? 61. No, perdón, es el capítulo 6. Capítulo 6 versos 8, 9 y 10. Ahí vemos para qué envió Dios a Isaías a la tierra. ¿Para qué lo envió Samuel? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. Entonces respondí yo, dice Isaías. Ahí sí está hablando del mismo. ¿Y qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Ok, ese es su envío particular. Ahora veamos qué más dice. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oír Eso bien. es lo que Dios quería que Isaías hiciera en la tierra. Una vez que Isaías llegase a esta tierra y viviera en esta tierra. Y ahí dice, ¿qué es lo que Dios quería de Isaías? ¿Qué es lo que Dios quería de Isaías, Samuel? Bueno, dijo, y dijo, anda,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 Miren mi amado, el envío de Isaías es uno de los envíos más difíciles que hay en la escritura. Fue un envío, es decir, Isaías vino a esta tierra en un tiempo tal, donde el Señor lo que quería que Isaías hiciese, era que oyeran y no entendieran. Sus ojos vieran, pero también no conocieran. Ok, ese fue el envío. Es decir, para cerrar toda posibilidad de un conocimiento de Dios. Ese fue el envío de Isaías. Imagínense usted a qué punto debió haber estado enojado Dios con su pueblo, que envió a Isaías para cerrarles toda posibilidad de salvación. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si Dios es bueno, ¿a qué punto estaría enojado? ¿O qué tanto hicieron enojar a Dios? El pueblo de Dios que envió a Isaías para cerrar toda posibilidad de salvación. Ahora, dentro de ese envío, a ver todo el mundo diga dentro de, envío, dentro de ese envío, se abre el capítulo 61. Y el 61 dice, dentro de siete operaciones, las cinco dice, Proclamad el año de la buena voluntad de qué, de Jehová eso quiere decir que con Isaías no se cerró toda salvación sino que vendría un tiempo ok donde el Señor fíjese bien traería salvación conocimiento de su salvación ¿cuántos me están comprendiendo? ahora llega el hijo un día y el hijo fue enviado dijo el ángel desde antes de su nacimiento, ¿verdad? Que traía buena voluntad para con los hombres. ¿Estamos entendiendo? Y entonces, ¿qué es esta buena voluntad? Y ahí es donde entramos en estos siete pasos que Isaías capítulo 61 nos está mostrando. El primero empieza, porque me ha enviado, ¿qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas a los abatidos Si usted complementa, y no le pido que lo haga en este momento Con lo que dice Lucas 4.18 El abatido es el pobre ¿El qué? Ahora, otra vez, usted y yo hemos entendido que el pobre No es realmente el que no tiene nada Sino el pobre de espíritu ¿El pobre de qué? Sí, ese es el pobre eso le dijo Jesús a sus discípulos Entonces las buenas nuevas O más bien el año de la buena voluntad de Jehová Empieza proclamando buenas nuevas A los pobres o a los abatidos ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿A quién nos está buscando el Señor? A los pobres ¿A los qué? A los pobres de entre todos los hombres Pero está hablando del pobre de Espíritu. ¿Del pobre de qué? ¿Y por qué está hablando del pobre de espíritu? Escúcheme, por lo siguiente. Estamos en Isaías 61, te vas al 66, lees el 1 y el 2 también. 66, versos 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.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 ¿Quién quiere edificar una casa para mí? ¿Quién quiere qué? No quién quiere edificar su propia casa, sino quién quiere edificar una casa para mí. Y para que alguien pueda construir una casa para él, primero tiene que ser pobre. El primer requisito tiene que ser que su corazón es el de un, cor el de un corazón de... Pobre, Ve el verso al final, el 2. ¿Cómo dice Samuel? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Es decir, estoy buscando a esos que son pobres... Que si sí hay muchos de la faz de la tierra, ¿ok? Son pobres de corazón y permiten ser sacudidos por mi palabra. Se dejan sacudir por mi palabra. Tiemblan ante ella. ¿Cuántos me están comprendiendo? A esos estoy buscando: para construir una casa para el Señor. ¿Ok? Entonces. Todo esto del año de la buena voluntad de Jehová tiene un objetivo, los pobres. ¿Los quiénes? Los pobres. Y el pobre es aquel que va a tomar una decisión una vez enseñado en construir una casa para Dios. Si el Señor está diciendo que este es el año de la buena voluntad de Jehová, quiere decir que en este año, escúchame, sabe, desde mitad del que estamos terminando, que es el 2021, y ya me, a veces esto me confundo con los números, con eso de que cuando empezó la pandemia, cuando siguió y cuándo va a terminar, y etcétera, etcétera, y ya los números de repente se reborujan, decíamos de niños. ¿Ok? Desde mitad de este año, el Señor viene diciéndome: va a haber mucho trabajo. Va a haber mucho trabajo. ¿Cuántos están ahí? Inclusive hace unos días el Señor me dio una palabra y me dijo, 2022 será un año de nuevos lugares, viajes nuevos y diferentes. Ya no vas a ir a los mismos lugares. Vas a ir a otros más. Y sabe qué qué entiendo de todo esto? Que el Señor está buscando a sus pobres. ¿A sus qué? Los cuales están sobre toda la faz de la tierra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Estamos entendiendo eso? Y me viene diciendo: va a haber mucho trabajo. ¿Por qué va a haber mucho trabajo? Porque hay que buscar a esos pobres escúcheme a esos en los cuales el primer marido ha de morir y vendrá un segundo marido a esos que no quieren permanecer en la ignorancia sino que quieren buscar el conocimiento ¿Nos comprendemos? Ahora, avancemos sobre los pasos de esta operación que Isaías profetizó un día. El primero es porque me ha enviado, ¿qué dice? A predicar buenas nuevas a los abatidos. Que son los pobres. El segundo. A vendar a los quebrantados de corazón. Vendar o sanar a los quebrantados de corazón. ¿Vendaron sanar a quién? A los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón, mi amado, son aquellos que una vez que buscaron la escritura, ay, buscaron la escritura, la escritura los conmovió en su corazón. Y con todo lo escrito, y porque son pobres, que es el paso número uno, dijeron, yo no quiero pecar más, yo no quiero qué, pecar. sino que quiero continuar con una vida en el Espíritu. Por eso dice avendar o sanar, dijo Jesús, a los quebrantados de corazón. La palabra misma, tan solo con leerla, produjo un quebrantamiento en su corazón. Y dijeron, ya no quiero vivir así, como estoy viviendo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero tampoco me quiero quedar aquí, quiero conocer toda la verdad. ¿Estamos ahí? Ahora vamos al número 3. A publicar libertad a los cautivos. A publicar libertad a los cautivos. ¿Me das el número 4 y luego volvemos al 3, Samuel? Y a los presos, apertura de cárcel. Quise leer el 4 primero, porque observe, el 3 dice a publicar libertad a los cautivos. Todavía no salen de la cárcel, hasta en el 4 salen de la cárcel. Pero en el 3 se dan cuenta que están cautivos. ¿Y por qué se dan cuenta que están cautivos? Porque alguien les enseña que están cautivos. ¿Cuántos están ahí? Mire, si Jesús viene y la ley lo fuera todo, entonces ellos no fueran no estuvieran cautivos. Pero Jesús viene y ellos ya tenían la ley Y luego dice Romanos 3.1 Perdón, 7.1 ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley ¿Qué quiere decir? Que aunque conozcan la ley o lo escrito A final de cuentas todavía tienen una ignorancia ¿Todavía tienen una qué? Ándele Entonces por eso viene el Hijo Y esta profecía que se ha de cumplir en el Hijo ¿Ok? ¿Ok? Dice, a publicar libertad a los cautivos. Quiere decir que aunque conozcamos la ley, todavía hay cautividad en nosotros. Tanto que cuando Jesús llegó, el pueblo estaba en tinieblas. ¿Está comprendiendo? Y en región de sombra de muerte. Y luego fíjese, en el 4 o en la parte número 4 de esta operación, dice, ¿y a los presos qué? Apertura de la cárcel Quiere decir que la ley A final de cuentas nos mantiene como Encerrados en la cárcel Tanto que Gálatas 3.23 Hacemos un paréntesis aquí La escritura dice lo siguiente Gálatas 3.23 vea lo que dice la escritura Pero antes que viniese la fe Estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué hace la ley? El versículo dice, nos encierra y nos confina. Pero luego el Señor viene para llevarnos a la fe. ¿A la qué? Antes que viniese la fe, dice, estábamos como... Confinados bajo la ley Confinados, confinado, Un confinamiento es un encerramiento Un encerramiento es estar en la cárcel ¿Estar en la qué? Ándele Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo aquel que está en la letra No va a conocer si no avanza Solamente más que lo escrito en la letra ¿Cuántos comprenden? Y para ellos Dios va a ser del tamaño de este libro y nada más. Y no estoy quitándole méritos a este libro. Lo que le estoy diciendo, tratando de explicar es que a través de este libro, usted y yo podemos conocer a Dios. Y si no conocemos a este libro, no podremos conocer a Dios. Lo profundo de Dios. ¿Cuántos nos estamos entendiendo? Es indispensable este libro. Pero no para quedarnos bajo la letra todo el tiempo. Sino para buscar la voz de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y en el número 5 ahora sí, una vez que salen de la cárcel, una vez que ya no permiten quedarse encerrados en la ley... ¿Qué dice el 5? El paso número 5. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces, ¿qué es el año de la buena voluntad de Jehová? Dejar la ley atrás y comenzar a vivir en el espíritu. Dejar lo escrito para buscar la profundidad, la sabiduría que nos ha de llevar a la profundidad. ¿Cuántos estamos entendiendo? Dejar la pura letra que mata para vivir ahora en el espíritu. Dejar la vida de la carne para comenzar a construir una casa para Dios. En esta parte 5 de la profecía de Isaías, dice, el año de la buena voluntad de Jehová. Mire mi amado, ¿cómo empieza la expresión? El año. ¿El qué? ¿El qué? Déjenme decirle que en el Señor hay tres tipos de tiempo, para ustedes y para mí aquí en la tierra. ¿Cuántos tipos? Tres. tres. Vaya lo que dice Génesis 1.14. Desde el mismo principio fueron establecidos así. Génesis 1.14. ¿Qué dice la escritura? Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones para días y años Sirvan de señales para qué Las estaciones para días y años A ver todo el mundo diga ¿sirvan de, sirvan de señales Para estaciones Días Y años Si usted se fija al final del verso Hay tres palabras que tienen que ver con tiempo Estaciones Días Años ¿Cuántas son las palabras que tienen que ver con tiempo? Tres ¿Quién creó las estaciones? ¿Nosotros los hombres? Dios Entonces escúcheme Cuando la escritura habla de estaciones ¿Sabe de qué está hablando? De tiempos de Dios Tiempos kairos Tiempos de Dios Luego me voy a ir Esta bocina y este micrófono no se llevan. Yo pensé que eran parte del mismo equipo, pero no Me voy a ir, fíjese bien, a la última de las tres ¿Cuál es la última de las tres? Años, años. ¿Por qué me voy a ir a la última de las tres? Porque los años son lo contrario El tiempo del hombre Tiempos cronos ¿Tiempos qué? Cronos. Y en medio queda una palabra. ¿Cuál es la que queda en medio? Días. Días es la conjunción de tiempo de Dios con tiempo del hombre. Cuando se unen los dos. Entonces, para que se unan los dos en el término llamado días en la escritura, tiene que haber tanto voluntad del hombre como voluntad de Dios. Dios estamos comprendiendo pero aquí está diciendo el año de la buena voluntad de Jehová y el año a qué se refiere a tiempos de Dios a tiempos del hombre quiere decir mi amado que este año o este tiempo está abriendo la buena voluntad de Jehová para el hombre El que la quiera tomar La tomará Y por supuesto que el que no quiera No El que lo quiera entender Y buscar Pues entonces lo buscará Pero el que no quiera Ahí se va a quedarse Por ejemplo si hablamos del pueblo de Dios Del pueblo cristiano Se va a quedar en la ley ¿Cuántos estamos entendiendo? Dios está abriendo en medio de una pandemia una grandísima oportunidad para el conocimiento de su salvación. Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos comprendiendo? Eso significa el año de la buena voluntad de Jehová. No se va a confundir con que en todo caso por ahí le llegó el concepto, la idea... Y usted piense que se trata de que todo va a ser próspero y todo va a cambiar como el hombre piensa. ¿Sí me explico? Ahora sí va a haber esa riqueza que se pensaba iba a venir en el 2020. ¿Estamos entendiendo? Porque cuando estábamos terminando 2019, todo el mundo pensaba que el 2020 iba a ser un año fabuloso. ¿Ok? De que iba a haber tanta riqueza y tantos negocios y tantas cosas... Y de repente todo el gozo se fue al pozo. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, ¿por qué hace el Señor esto? Porque usted y yo necesitábamos ser sacudidos. Y quien no entiende estos propósitos que son para bien, pues entonces se ha quedado en lo mismo, tinieblas y muerte. Y las tinieblas y la muerte lo van a alcanzar. Completamente. ¿Cuántos me están comprendiendo? El Señor sacudió al hombre con el propósito de traerle su buena voluntad. Y ese es el tiempo para el hombre. ¿Tiempo para quién? ¿Tiempo para quién? de que viva en la buena voluntad de Jehová, de que empiece a vivir en la buena voluntad de Jehová. Todo eso que hemos explicado anteriormente, con el propósito que avance hacia la agradable voluntad de Jehová y que luego avance a la perfecta voluntad de Jehová. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Si lo está entendiendo, denle un aplauso a nuestro rey, por favor. Ahora, quedan dos operaciones más, esta es la quinta, observe que lo que Isaías está diciendo no es ya con la declaración del año de la buena voluntad de Jehová, lo último, todavía quedan dos. Y en la sexta, ¿qué dice Samuel? Y el día de venganza del Dios nuestro. Quiere decir que para que haya una venganza de parte de Dios, primero tiene que venir la buena voluntad de Jehová. Ahora, yo le he estado hablando de que la buena voluntad de Jehová es la oportunidad que Dios está abriendo para que usted y yo realmente conozcamos una salvación. Ese es el asunto. De comenzar a dejar la carne para vivir en el Espíritu. De dejar la ley para comenzar a buscar la sabiduría de Dios y la profundidad de las escrituras. De dejar de vivir en carne para comenzar a edificar una casa para Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Esa es la oportunidad que el Señor está abriendo Un tiempo para el hombre, no para él, para el hombre ¿Ok? Ahora el asunto es que si entendemos esto Entonces va a venir el día de venganza del Dios nuestro Y observe que ahora no dice año, ahora dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y entonces, ¿qué entendimos ahorita? ¿Qué es el día? La unión de tiempos de Dios con tiempos de Él. Y observe que la unión del tiempo de Dios con tiempo del hombre no viene hasta que el hombre entiende cuál es la oportunidad que Dios le está dando. Dios no va a intervenir mientras usted y yo no entendamos la oportunidad que Él nos está dando. Si no lo entendemos, la oportunidad se va a ir. Y la visitación que Dios está haciendo al hombre se va a perder. Porque quiero decirle que Dios visita al hombre de cuando en cuando. ¿Estamos ahí? Y así como en tiempo de Isaías se cerró la visitación y todo tiempo de oportunidad de salvación, el Señor dejó abierto la posibilidad y dijo, un día va a suceder esto. Vino el Hijo y sucedió. La oportunidad estaba aquí en la tierra. Sabe, Quiero decirle que hoy también es tiempo de que usted y yo podamos conocer realmente lo que es esa salvación. ¿Están ahí? De buscar el conocimiento de Dios. Por eso si alguien piensa que buena voluntad de Jehová significa que va a ser un año bueno para el hombre, yo quiero decir que es más que bueno para el hombre. Porque no se trata solamente de cosas que han de suceder en lo material, sino cosas más importantes que eso lo que ha de suceder en lo espiritual. ¿Estamos ahí? Y cuando el Señor está diciendo, día de venganza del Dios nuestro, ¿por qué hasta el sexto paso está diciendo día de venganza del Dios nuestro? ¿Sabe por qué? Porque en realidad la obra más importante de Dios somos usted y yo. Y en quien el Señor ha, to ha de tomar venganza... No es que se va a, vamos a ver una guerra en los cielos, así como termonuclear o una tercera guerra mundial o algo así. No, mi amado. La venganza es que en la vida de algunos de nosotros, espero que sean muchos, ahí es donde el Señor va a tomar venganza del diablo. Que apostó a que nunca se levantarían personas que buscarían conocerlo. Que apostó a que nunca se levantarían personas que quisieran vivir en el Espíritu. Que apostó a que siempre él engañaría al hombre con sus riquezas, aún al pueblo de Dios. Y que los mantendría ocupados todo el tiempo buscando las riquezas y las riquezas y las cosas terrenales. Pero de repente se han levantado hombres que tienen la voz de Dios. Comienzan a traer el conocimiento Y ha llegado esto A que el Señor declare El año de la buena voluntad de Jehová Y entonces eso quiere decir que sí hay hombres En quienes se verá la buena voluntad de Jehová Y la agradable Y la perfecta Y la en misterio ¿Cuántos lo comprenden? Porque buscarán las cosas en el Espíritu. Dele un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Aplausos. Esa es la venganza del Dios nuestro. ¿Cuál es la máxima creación de Dios, mi amado? ¿Sabe cuál es? No volte para todos lados. Ve hacia sí mismo. Usted es la máxima creación de Dios. No hay más no hay máquina más perfecta en la en el universo que usted y yo. Y lo que él quiere es hombres y mujeres restaurados con él por la eternidad. Eso es lo que quiere. Pero entienda que el acceso a la eternidad es su conocimiento. Y si el diablo, el diablo nos mantiene engañados trabajando y trabajando y trabajando, solamente buscando riquezas y riquezas y riquezas, ¿cuándo vamos a conocerle? Hola. ¿Cuándo vamos a conocerle? ¿Cuándo tendremos tiempo para conocerle? ¿Por qué cree que el Señor decía a través de Isaías, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? porque también en el tiempo de Isaías todos estaban ocupados en las cosas de la tierra ese es un engaño que permanentemente ha tocado al hombre y lo ha atrapado pero hay algunos que están comenzando a entender que las cosas no deben ni serán así ¿estamos ahí? ¿por qué cree que en 90.16 de Salmos dice esto? Salmos 90-16. ¿Qué dice la escritura? Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. A ver, lo vamos a leer todos juntos. Salmos 90-16. 1, 2, 3. ¿Quiénes son la obra de Dios? Nosotros Aparezca En tus siervos Tu obra ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra que el Señor quiere hacer? ¿Edificios? ¿Ministerios famosos? ¿Cuál es la obra que el Señor quiere hacer? Nosotros verdaderos siervos ¿cuándo se están entendiendo? escúcheme que si apunta los versículos y después los busca Efesios 6.6, 6, Gálatas 1.10 dicen que los siervos son los que buscan agradar a Jehová, nada más eso es lo que el Señor quiere hombres y mujeres que quieren agradarlo a Él ¿estamos entendiendo? Eso es lo que Él quiere. Y esa es la obra que Él quiere levantar. ¿Estamos ahí? A ver, ¿estamos ahí? Sí. Usted y yo somos la obra en donde el Señor ha de tomar venganza. No crea que acá en los cielos va a haber una guerra tremenda espiritual. Si la hay, ni cuenta nos vamos a dar. Porque el mundo espiritual está invisible a nosotros. El día de la venganza del Dios nuestro es cuando por el conocimiento hombres y mujeres van la, tras la búsqueda de él y transforman sus vidas en verdaderas vidas en el Espíritu, en casas para Dios. ¿Lo entiende? El inicio de esto representa el año de la buena voluntad de Jehová. Muchos lo van a entender y muchos más vamos a ir en búsqueda de aquellos donde quiera que se encuentren en la faz de la tierra. Porque hay que ir a encontrarlos. ¿Hay que ir a qué? Efectivamente. porque hay que ir a qué? Sí. esas son las ovejas que estaban perdidas ok ahora todo esto termina con la séptima fase de la operación a consolar a todos los enlutados a ver todo el mundo diga a consolar a todos los enlutados a consolar qué? Y si son enlutados es porque alguien murió ¿Quién cree usted que murió? Ellos mismos, ok Pero si están enlutados es porque murió el primer marido Son aquellos en quienes se cumplió, fíjese bien Que el primer marido si sí murió y se van a casar con el segundo marido. Esto es realmente el año de la buena voluntad de Jehová. Pero dice la parte séptima y final de la operación, a consolar a todos los enlutados. Es decir, los que sí entendieron que el primer marido debía morir, y esperaron a que muriera Y una vez que murió quedó como Una viuda Enlutada ¿Estamos entendiendo? A ver ¿Estamos entendiendo? Y por eso es que el mismo Isaías en el 54.1 Y hasta el 4 dice esto Pónganse en pie por favor Isaías 54, ¿El Señor, está haciendo salar la alarma para que nos demos cuenta de esto, por si está dormido, despierte. Porque dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esos son los enlutados, porque estaban muertos. Y el Señor va a hacer un despertar tremendo. ¿Cuántos están ahí? Ahora, por favor Veamos lo que dice ¿En qué estábamos? Isaías 54 Isaías 54, versos 1 al 4 ¿Qué dice Isaías 54? Regocíjate o estéril La que no daba a luz Levanta canciones. Te voy canción. a estar interrumpiendo, Samuel De todas maneras, ya sabes que siempre es así ¿no? Regocíjate o estéril está hablando con una mujer que es que sí. y una mujer es la iglesia cómo ha estado la iglesia estéril. estéril la que no daba a luz pero ahora va a dar a luz quiere decir la que estaba en la ley pero ahora la va a llevar a la profundidad de la enseñanza la luz ok qué más dice levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada mire mi amado quiero decirle algo si usted y yo tratásemos de in, con el solo intento de hacer una encuesta entre el pueblo supuestamente cristiano de cuántos viven en la ley y cuántos viven en el espíritu Ahorita encontraríamos una abrumadora mayoría de los que viven en la ley Comparado con los que viven en el espíritu Serían como 98, 99% Yo creo Pero dice que la iglesia estaba como de Estéril Nunca estuvo de parte Pero ahora dice Porque más son los hijos de la desamparada que los de la entonces viene un tiempo donde las cosas se van a invertir viene un tiempo porque vamos a ir por los que estaban perdidos realmente y van a ser más la muchedumbre de gentes que Dios le prometió a Abraham y los reyes de esas naciones que Dios le prometió a Abraham, que los que vivan en la ley. ¿Cuánto estamos entendiendo? El Señor está abriendo esa oportunidad. Por eso el Señor dice, viene mucho trabajo. Voy que a, porque hay que ir por todos ellos. Ahora, ¿qué más? Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Porque Observe, te... todo esto habla de una tienda Una tienda es el tabernáculo Son todos aquellos que quieren hacer o levantar un tabernáculo para Dios en sus propias vidas Que quieren levantar una casa para Dios Y dice el Señor, ensanchen todo Háganlo más grande No sean escasos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 De la afrenta de tu viudez ¿Qué dice? No tendrás más que memoria Ni nos vamos a acordar De aquellos tiempos que vivimos bajo la ley Porque lo que viene es tan precioso y tan grande Que quién va a querer seguir viviendo bajo la ley ¿Cuántos están ahí? Eso es lo que el Señor está diciendo El año de la buena voluntad es 2022. El 22 es el número de la lealtad. El 22 en la escritura significa lealtad. La lealtad es algo mayor que la fidelidad. La lealtad tiene que ver con un pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo de llevarlo a salvación. ¿Y sabe por qué Dios es el que está proclamando el año de la buena voluntad de Jehová? Porque Él es fiel a su pacto. Y Él está abriendo su oportunidad para los que en todo caso. Están buscando cumplir el pacto que un día hicimos con Él antes de venir a esta tierra. ¿Cuántos están ahí? Eso es lo que el Señor quiere decir con... El año de la buena voluntad de Jehová No se trata de riquezas terrenales Se trata de una riqueza espiritual que viene para nosotros Oro porque usted y yo lo entendamos Y aprovechemos la oportunidad Que el Señor está abriendo el año Y se convierta en día de venganza del dios nuestro el señor va a tomar venganza sabe dónde en mi vida en su vida le va a decir a satanás no que no se podía vivir en el espíritu no que los ibas a mantener engañados toda la vida no que te ibas a enseñorear con la letra en sus vidas por siempre ¿Cuántos me están comprendiendo? Y entonces se levantarán obras. Y las obras somos usted y yo. Estos edificios y todo lo que tengamos se queda aquí en la tierra. Lo que el Señor quiere es levantar su obra en usted y en mí. Este año va a ser un año donde vamos a ver cómo se levantan o comienzan a levantarse muchas obras puede cerrar sus ojos si ¿Sí quiere levantar sus manos esto tuvo cumplimiento un día en lucas capítulo 4 versos 16 17 18 Abra sus ojos tantito Y más que nada abra su oído Porque vea lo que dice Lucas 4, 16, 17 y 18 Vino a Nazaret donde se había criado Y en el día de reposo entró en la sinagoga En el día de reposo entró en la sinagoga el reposo es activación Jesús quería que espíritus se activasen Ok, Entró en la sinagoga ¿Y qué pasó? Conforme a su costumbre Y se levantó a leer ¿Conforme a su qué? ¿Cuál es la costumbre que el Señor quisiera establecer En cada vida? Entrar en las sinagogas ¿Entrar en las qué? Sinagogas. ¿Y quiénes son las sinagogas? Nosotros Somos la casa, el tabernáculo ¿Dónde quiere entrar Él? En sinagogas ¿Cuántos están entendiendo? Y quisiera tomarlo como costumbre Quisiera hacerlo Esa es la costumbre del Señor Entrar en las sinagogas Pero tiene que haber primero quien decida Levantar de su propia vida Un tabernáculo, una casa, una sinagoga Para él Para que él pueda entrar Conforme a su costumbre ¿Y qué más? más? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y se le dio el libro del profeta ¿qué? Isaías. Observe algo mi amado, se le dio el libro, no fue y lo escogió él. Se le dio el libro, quiere decir que todo esto era un plan del Señor. Movió a los líderes espirituales de aquella sinagoga para que le entregaran uno de muchos libros. ¿Cuál libro le entregaron? Isaías. Y a dónde se fue Jesús directamente a leer?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 Cuando Él llega, y los hombres entienden cuál es la buena voluntad de Jehová, entonces el Cristo viene ya no solamente a establecer el año de la buena voluntad, sino el año agradable del Señor. ¿Eso qué significa? Que el Cristo viene para que no solamente vivamos en la buena, sino también en la y luego podamos ¿Cuántos están comprendiendo? Se fija que la vida cristiana no puede ni debe ser un estancamiento espiritual. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Esa palabra de Isaías se cumplió en el Hijo. Y quienes viven en Cristo comienzan a vivir en la buena voluntad de Jehová. Pero inmediatamente el Señor nos va a llevar a su agradable voluntad. ¿Lo comprenden? Una pregunta para todos, ¿quién quiere quedarse estacionado? Y aquí retomamos lo que dijo la pastora al principio. ¿Quién quiere quedarse en el estacionamiento? ¿Sabe? Desde hace años yo decidí no quedarme estacionado en mi vida espiritual. Yo solo quiero decirle que los últimos años han sido los años más deleitosos de mi vida. Espero que también usted tome una decisión de buscar la buena voluntad de Jehová. Ahora sí, cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Yo aquí dejo esta palabra gravitando, espero que usted la agarre y le diga yo la hago mía, yo la hago mía. Yo quiero que ese año de la buena voluntad de Jehová, ese tiempo que estás abriendo para el hombre, después de sacudirnos para poder entender, porque si no nos sacudías no nos íbamos a poder entender no lo íbamos a buscar, íbamos a seguir en lo mismo y aún más de lo mismo y tuvo que venir una sacudida a nuestras vidas dígale al Señor, Señor yo quiero que ese año, esa oportunidad para mi vida yo pueda aprovecharla ayúdame, si algo te pido para entrar al próximo año es no quedarme como estoy El acceder a esa buena voluntad tuya Y proseguir posteriormente Padre yo te pido porque esta congregación lo entienda Y no solo lo entienda Lo concrete Que no sea un mero conocimiento que se quedó en este día todavía de 2021 y que sí pudimos entender lo que significa el año de la buena voluntad de Jehová pero que finalmente no se produjo el hacer y todo se quedó en un querer mis amados ocúpense de su salvación con temor y temblor porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad los que entran en la buena voluntad de Dios van a también saborear lo que es el querer y el hacer Padre en el nombre de Jesús te pido que tú hagas caer no solamente en su mente, sino en su espíritu estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un gran aplauso a nuestro reto, por favor. pero por muy fuerte. Así como Isaías 6 ocho el profeta escuchó la voz de Jehová y oyó las dos preguntas que el señor hizo verdad, a quién enviaremos y quién irá por nosotros, cuántos le dicen a Dios aquí estoy disponible señor, dele gracias a Dios por esta oportunidad que él nos está dando, gracias padre porque nos has desafiado señor con esta palabra y Estamos disponibles, Señor. Te decimos en esta hora como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y gracias por cada uno de los que ha decidido que sean enviados tuyos en este tiempo, Señor, y en el que viene. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, le guarde y resplandezca su rostro sobre usted y termine este año con bendición. Dele un aplauso al Señor por este año. Dígale gracias, Señor por todas y cada una de las bendiciones, ¿cuántos están agradecidos por este año? Aleluya, que el Señor lo bendiga, voltee con el que está a un lado, salúdelo, como quiera saludarlo, como le alcance la fe, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga y tengan un buen tiempo de fin de año.